Hola, mi nombre es Cristóbal Millán. Yo soy product manager de Ripley eh, y veo computación y videojuegos. Gaming House es una idea que hemos estado tra trabajando hace tiempo. Eh, se trata de un sitio, un sitio que es, eh, aparte de la página de Ripley, en el cual uno puede encontrar mucho contenido gamer y aparte eh, te da una guía muy completa de cómo comprar eh, los computadores. La idea de esto, eh, la verdad, es llegar a más gente, poder llegar a al público que realmente le interesa esto. Llegar claramente no solamente con, con contenido, porque eso ya hay muchas páginas que lo hacen, sino que con lo que ellos necesitan. Eh, queremos llegar con, con accesorios, eh, con ofertas, más que nada. Y, y esperamos también el feedback de, todos los, de toda la gente. Esperamos eh, que nos digan qué es, lo que, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, eh, que nos ayuden a construir la verdad el computador ideal y nosotros poder ofrecerlo. Vamos a estar en las tiendas, vamos a tomar las tiendas, vamos a hacer campeonatos, vamos a hacer el campeonato online, vamos a hacer finales en tienda vamos, vamos a movernos, vamos a hacer cosas, cosas entretenidas. Y como pudieron ver acá, a ustedes, la verdad, el, el adelanto de los capítulos de, de Gaming House, que se trata, bueno, de dos, de dos jóvenes que tienen en su casa, son muy, muy gamers, tienen muchos accesorios y, bueno, les pasan una que otra eventualidades y todo esto lo van solucionando con nuestra página y, y con el apoyo a la verdad de Ripley, esa es la idea. Eh, vamos a estar sacando capítulos quincenales eh, de, y la, la verdad que vamos a empezar con tres y vamos a ver si, la verdad, si les gusta y como dije antes, esto es comunicación, si les gusta, hacemos más. Bueno, claramente en el mismo sitio se eh, pueden dejar sus comentarios eh, frente a computadores o noticias que tengamos. Y adicional a esto tenemos eh, Facebook, eh, la Gaming House, eh, también tenemos Twitter, que eh, es la Gaming House Replay, y también lo mismo con Facebook, eh, <risa> también tenemos perdón, gaming house. Un saludo muy grande a PAGUA.CL y muchas gracias por el apoyo, por haber estado acá.